Hola, nos encontramos en Otra Voz, Periodismo Libre, defensores de los derechos humanos. Y hoy nos ocupa un asunto muy importante que se ha generalizado en los municipios de la Sabana de Bogotá, los municipios aledaños a la ciudad de Bogotá, que son considerados como municipios dormitorios. Allí vive una ciudadanía muy importante que durante el día trabaja en Bogotá y en las noches regresa allí a esos municipios a dormir, a pasar con su familia. De un tiempo para acá esos municipios han venido creciendo de una manera desordenada. Los urbanizadores con las alcaldías han construido unas estrategias para urbanizarse de manera desordenada causando una explosión demográfica incontenible, daños al medio ambiente y el colapso de los servicios públicos. Y nos encontramos aquí con la doctora Clara López Obregón, presidenta del movimiento político Colombia Renaciente y también con José Antonio Parrado, candidato a la alcaldía del municipio de Chía por el Movimiento Ciudadano Primero Chía. Y quisiera presentarlos para que discutamos estos en eh, estos breves momentos lo que se puede hacer frente a estas dinámicas que lo que hacen es convertir los suelos que son rurales en suelos para urbanizar, es decir, lo que se conoce como el volteo de tierras. Doctora Clara, ¿qué piensa de esta problemática que afecta a los municipios? ...de la sabana de Bogotá. Bueno, estamos verdaderamente preocupados... ...porque lo que hay es una explosión... ...de, de eh, urbanizaciones... ...para las cuales no hay servicios públicos... ...se está acabando con el paisaje... ...y la capacidad agrícola de la sabana de Bogotá... ...y pareciera que no hay nadie que se interese... ...por ponerle coto a una situación tan compleja... ...que requiere una coordinación interinstitucional para la cual no existen las instituciones entonces ni la gobernación ni los alcaldes ni eh, las autoridades nacionales eh, le han puesto la atención que requiere un tema tan urgente porque si hoy eh, no le ponemos coto a lo que está pasando eh, yo diría que en menos de 10 años ya se convirtió esto en una situación irreversible eh, desde Bogotá se está hablando de un POT que se amplía hacia Chía. De Chía, eh, felizmente, gracias a las actuaciones judiciales del doctor José Antonio Parrado, eh, se ha suspendido un POT que generaría un crecimiento hacia Bogotá para una conurbación que no le sirve a nadie, acaba con la banderjamen, acaba con los recursos hídricos, acaba con la posibilidad de que el municipio de Chía tenga su propio entorno ecológico y que Bogotá defienda ese importantísimo capital que es la conexión que hay entre los cerros y el río de Bogotá por la Banderjamen. Entonces, estamos de verdad ante una situación crítica y creo que llegó el momento de hacer una gran alianza de alcaldes de la sabana de cara a las próximas elecciones para ponerle coto a esta manipulación, yo creo que indebida y en algunos casos hasta corrupta, de los potes de la sabana de Bogotá. Es terrible que esto se, se pueda... Avanzar y me parece muy importante que usted ilustre e induzca en este momento de la conversación al doctor José Antonio Parrado, quien podría explicarle a la audiencia de Otra Voz, ¿cuál es el efecto que está produciendo en la propia comunidad de Chía y los municipios y con vecinos este término de volteo de tierras? Sí, buenas tardes a los amigos de Otra Voz. Un placer estar aquí compartiendo con usted general y con la doctora Clara. Un placer conocerla de igual manera con los amigos de, del equipo de producción. Básicamente, eh, Cundinamarca y en particular la Sabana de Bogotá, tanto Sabana Occidente como Sabana Centro, están sufriendo un proceso acelerado y desorganizado de crecimiento urbanístico y demográfico. No está ese, pro ese proceso establecido en ningún plan de desarrollo, ni en ningún documento uh -huh. COMPES, ni en un plan de desarrollo departamental, ni en ningún instrumento de planeación. Es un fenómeno que se está dando de facto, meramente en un contubernio entre eh, urbanizadores y alcaldes alcaldes y concejales, muchos de ellos como bien dijo la doctora Clara, con manifestaciones de corrupción que hoy en día ya eh, se puede decir abiertamente porque inclusive ya hay personas condenadas e investigadas por la fiscalía por este fenómeno. En el caso del municipio de Chía pues no nos podíamos escapar de ese fenómeno y efectivamente el plan de ordenamiento territorial aprobado en Chía en el 2016 terminó haciendo un volteo de tierras de 3 millones de metros cuadrados de zonas que eran rurales y pasaron a ser zonas de expansión urbana, ampliando el casco urbano de un solo plumazo en un 55%, Chía tiene un casco urbano de 587 hectáreas y le amplían en 300 hectáreas más de una sola, ahí cuando uno va a mirar quiénes son los grandes beneficiados, son las grandes constructoras eh, de, eh, que han venido invadiendo de cemento y de concreto a la sabana de Bogotá y son ellas las que rápidamente pero muy rápidamente empezaron a presentar proyectos de construcción imagínese usted por ejemplo ejemplo que el año pasado en septiembre Amarillo presentó un proyecto de construcción de 6.500 unidades de vivienda en un solo proyecto, casi 30.000 personas vivirían ahí, lo que significa un impacto muy significativo. Resumiendo, en el caso de Chía nosotros tendríamos una situación de eh, que se triplicaría la población de Chía en menos de 10 años, justamente el tiempo del que habló la doctora Clara, al mismo tiempo tendríamos cerca de entonces de 600 mil personas 80 mil carros entrarían a pernoctar al municipio diariamente y por tanto el uh -huh. efecto en movilidad uh -huh. en servicios públicos, uh -huh. en medio ambiente y también la parte social y cultural porque transfigura el componente digamos social y de cosmovisión de los habitantes de la sabana de Bogotá es absolutamente espantoso debo, no sé si de a alargarme solo para decir que efectivamente el juez primero administrativo del circuito de Zipaquirá en muy buena hora y con valentía decidió suspender el plan de ordenamiento territorial producto de una demanda que nosotros presentamos. ¿Y cuál es su proyecto político? ¿Qué le propondría usted a la ciudadanía para que esto se pueda frenar y avanzar en el desarrollo real de la población de Chía? Sí, lo que es, exactamente ahorita lo que estamos haciendo es un pleno debate político. Hay dos visiones de la política. Una, que es la que se ha venido implementando, que es hacer, de, en el caso específico de Chía, un municipio basado en el crecimiento urbanístico-demográfico, volverlo un municipio, o hacer énfasis que sea solo un municipio dormitorio. Nosotros proponemos que Chía debe ser un municipio oferente de bienes y servicios con desarrollo sostenible en 10 puntos que solo los mencionó en sus títulos nosotros creemos que Chía tiene todo el potencial para ofrecer educación, turismo, cultura salud, industria no contaminante, tecnología de punta, grandes superficies recuperar ruralidad el espacio público que está tan limitado en el municipio de Chía y la oferta bancaria, lo que permitiría que nuestra gente no tuviera que solo salir a las 5 de la mañana a buscar trabajo en Bogotá y en otros lados, sino que dentro del mismo territorio nosotros pudiéramos ofrecer un nivel de calidad de vida importante que generara una dinámica empresarial, económica y demás dentro del propio territorio. Muchas gracias, finalmente doctora Clara, Colombia renaciente, ¿qué propondría para todos los ciudadanos de la sabana de Bogotá para que este fenómeno tan adverso al crecimiento sostenible y amigable con el medio ambiente? y tengamos mejores municipios y respeto sobre todo con un crecimiento eh, amigable con el medio ambiente? Bueno, lo primero es presentar eh, nuestro partido político, que es un partido que es sui generis, porque busca eh, captar el centro del espacio político. Eh, somos varios movimientos que nos hemos dado cita a partir de la convocatoria del Consejo Comunitario Afro de Playa Renaciente, que eligió representante a la Cámara y que nos ha convocado a construir un proyecto político de ámbito nacional, de proyección nacional, eh, de cara no solamente a las elecciones del 2019, sino también a las del 2022, donde aspiramos a hacer una gran convocatoria de una consulta interpartidista de candidatos a la presidencia de la república para defender principalmente la paz. Eh, nosotros pensamos que ese gran proyecto no puede quedar mostrenco, que tenemos que hacer un esfuerzo eh, mancomunado eh, para construir paz y reconciliación en Colombia y ese diría es nuestro norte, pero desde luego vamos a participar en las elecciones territoriales y yo debo hacerle una pequeña corrección, eh, no soy la presidenta del partido, soy integrante de su junta directiva, allí nos damos cita eh, miembros de distintas corrientes y nuestra eh, apuesta para eh, Cundinamarca y la Sabana de Bogotá es dar nuestro aporte a la confluencia de fuerzas que puedan de verdad ponerle freno a este terrible fenómeno que está acabando uno de los patrimonios ecológicos, culturales e históricos del país, que es la Sabana de Bogotá. Por eso eh, me he propuesto, y me estoy asesorando del, del eh, doctor José Antonio Parrado, eh, hacer una coadyuancia ante el juez primero administrativo de Zipaquirá, eh, frente a este importantísimo tema, del pot de Chía, porque nosotros también tenemos allá intereses en el, en el municipio y hemos visto que eso anda manga por hombro. Ahí no hay ni Dios ni ley en todo lo que tiene que ver con urbanización, temas de licenciamiento, eh, servicios públicos y demás. Entonces, eh, como eh, interesada, no solamente eh, desde el punto de vista ciudadano, sino también como propietaria en el... Eh, municipio de Chía, eh, quiero coayudar este gran esfuerzo que se ha iniciado con la suspensión del POT para que ojalá con un gran movimiento ciudadano podamos de verdad derrotarlo, para que haya un POT que le sirva al municipio y que salve esa parte de la sabana, que no haya una conurbación con Bogotá y también trabajar eh, desde nuestros procesos políticos en Bogotá para generar las condiciones, que haya un gran diálogo entre el alcalde de Bogotá y los alcaldes de toda la sabana de Bogotá, ojalá creando una gran área metropolitana que nos permita afrontar la armonización de los planes de ordenamiento territorial en función de los intereses de la sabana, de sus gentes, de su necesidad de trabajo agrícola, turístico, de defensa del agua, de defensa de los recursos naturales, del paisaje, porque no puede ser todo cemento, pavimento, porque por ese camino vamos a acabar con el mayor patrimonio de todos nosotros, que es el agua, que es la capacidad de, de producción y de trabajo digno para los habitantes de los distintos municipios que componen la Gran Sabana de Bogotá. Son 22 municipios que están reclamando coordinación de Bogotá y que están reclamando que no haya más volteo de tierras, que nos organicemos para impedir que sea el ánimo de lucro el que derrote los recursos naturales y los recursos humanos de la Sabana de Bogotá. Gracias, doctora Clara. Sus planteamientos nos muestran que hay que crecer con respeto a la ciudadanía con respeto al medio ambiente que crezcan los servicios públicos en la misma medida que se haga un alto en el camino para que el crecimiento urbanístico no desborde las capacidades de las instituciones sino que se puedan mejorar y ampliar los servicios públicos. Finalmente, doctor José Antonio Parrado, ¿cuál es el mensaje que usted le da a la ciudadanía de Chía a la renovación de su plataforma política en función del beneficio de toda la ciudadanía? Es un mensaje primero de tranquilidad. Lamentablemente el señor alcalde, de manera a mi juicio un poco desarticulada, eh ha enviado a la comunidad la idea de que el municipio se va a ver afectado profundamente y tengo que decirlo, ha faltado en algunas ocasiones a la verdad, diciendo por ejemplo de que producto del fallo del señor juez administrativo de Zipaquirá se eh, facilitaría el incumplimiento de la sentencia sobre el río Bogotá, cosa que no es cierta porque depende es exclusivamente de la CAR el ordenar en qué lugares y en qué condiciones se debe el río bogotá como tampoco es cierto porque hay normas de, eh, superiores por encima de los acuerdos de un municipio que se vayan a empezar a urbanizar los cerros porque el juez decidió que ya no debería seguir este pot como menos es cierto que en el municipio se vayan entonces a permitir que se construya sobre el humedal la Chucua de Fagua, donde es todo lo contrario, es un fenómeno muy local, pero es todo lo contrario, esta administración permitió que se rellenara una humedad, sí. que le metieran 1.600 volquetadas de tierra a un humedal, hasta que por actuaciones okay. de nosotros, terminó la CAR diciendo eso es ilegal, dándonos nuevamente la razón y diciendo que había que destapar ese, ese relleno de un kilómetro y medio de una quebrada, diciéndola por el contrario, que había que impedir que eso sucediera y ordenándole a la alcaldía que protegiera ese humedal, cosa que hasta el momento no ha hecho. De tal manera que es un llamado respetuoso al señor alcalde para que en su función de primera autoridad del municipio se calme, haga un llamado de tranquilidad a nuestro municipio y sobre todo que se busque un nuevo plan de ordenamiento territorial donde concertemos todos. Doctora Clara, municipios de Cundinamarca con extraordinarios alcaldes. Y ciudadana, ciudadanía extraordinaria, sería el marco ideal para tener una región sólida, consolidada en ambiente, en valores, en derechos. Sin lugar a duda, porque la célula básica eh, de la administración pública del Estado colombiano es su municipio. Sé que tiene las facultades sobre el uso de los suelos y ahí es donde tenemos que elegir a los mejores, a las mejores para que tengan una actitud y un compromiso ético con la gente, con la naturaleza y desde luego con el cumplimiento de la ley. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacer una gran red de alcaldes, de ciudadanos y ciudadanas interesadas para que salvemos la sabana de Bogotá. ¿Y un alcalde con principios, con valores, formaría una ciudadanía con ética y responsable de sus deberes? es fundamental. En el caso del municipio de Chía, que es mi preocupación obvia en este momento principal, los últimos cinco alcaldes han sido condenados, se encuentran con detención domiciliaria o con investigaciones supremamente delicadas. Ahí ya están las sanciones de tipo penal y disciplinario por parte de la Procuraduría que nos dan a entender que hay que recuperar en Chía un nuevo liderazgo, cero corrupción y con la necesidad de construir un nuevo modelo de desarrollo. Otra voz desde la región y desde los municipios de Cundinamarca con opción de construir ciudadanía y mejores territorios. Muchas gracias, amable audiencia. Pasa la voz cuando llega la noche. Los temas del día en otra voz. Invitados especiales y sus opiniones. Pasa la voz. Periodismo libre.